¡Hey! ¿Cómo está mi hermoso y sensual seguidor? El día de hoy, como viste en la descripción del video, te traigo la última versión de WhatsApp estilo iPhone con todas sus novedades, explicado con sus ventajas y sus desventajas. Así que si te gusta, comenzamos. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y de paso, sígueme en mis redes sociales como TikTok en Instagram, donde voy a publicar siempre contenido actualizado de tus redes sociales favoritas. Pero lo que sí te digo es que antes de instalar tienes que tomar en cuenta que ahora para poder recuperar tus chats es muy importante saber qué versión de Android tienes en tu celular, así que mira el video con calma para que no te pierdas de ningún paso y no pierdas tus chats o tus conversaciones. Lo primero que vamos a hacer mi querido rufiancito es entrar al enlace del primer comentario y vamos a bajar en esta página hasta el botoncito rosado que dice descargar aquí WhatsApp Plus estilo iPhone actualizado. Por si acaso también te dejo algunos temas personalizados para este WhatsApp y de Yapa, de regalazo, tu versión de WhatsApp Plus también actualizado, de los dos principales desarrolladores. Pero bueno, ahora vamos a ver la opción de descargar este WhatsApp estilo iPhone. Solamente al hacer clic ya tenemos disponible la opción de descargar desde Mediafire. Hacemos clic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 4.7 p.m. que es la hora de este momento, y se está creando una copia extra en el Google Drive. De esta forma va a ser imposible que pierdas tus mensajes y tus chats. Esto sí te lo tengo 100% garantizado. Y en el caso de que tengas una versión diferente de WhatsApp, por ejemplo el WhatsApp Plus o cualquier otro WhatsApp, vamos a tener que ir a los tres puntitos, igual que en el WhatsApp normal, vamos a bajar a Ajustes, igual que en WhatsApp normal, y nos vamos a dirigir a la opción de Chats. Aquí... Vamos a ir obviamente a la opción copia de seguridad. Solamente que en este caso la copia se va a crear de forma automática. Sin preguntarnos nada del drive. Y lo único que hacemos es esperar a que se cree esta copia de seguridad. Y listo, eso sería todo. Y una vez que tenemos la copia de seguridad, ¿qué procede? Pues ahora tenemos que ver qué versión de Android tenemos. Para eso vamos a configuración. Dependiendo de la versión o modelo de tu celular. En mi caso vamos a la opción acerca del teléfono. Y aquí nos dirá... ¿Qué versión tenemos? Yo tengo la versión 11 ¿Y esto por qué es importante? Porque de la versión 10 hacia arriba la copia de tu WhatsApp normal se va a borrar también cuando desinstales el WhatsApp pero si tienes una versión inferior a la del 10 no se va a borrar tu copia de seguridad así que esto lo debes tomar en cuenta antes de desinstalar tu WhatsApp Pero si eres más salado que calzoncillo de pescador y tu versión es 10 o superior vamos a entrar al administrador Aquí vamos a buscar la carpeta donde está el WhatsApp normal, que es en esta carpeta que se llama Android. Al entrar a esta carpeta, vamos a entrar ahora a la opción media y aquí encontraremos com.whatsapp. Estos son los archivos que corresponden a tu WhatsApp normal. Así que para que no se borren al momento de desinstalarlos a esta carpeta con WhatsApp, le vamos a cambiar de nombre. Por ejemplo, le voy a poner un nombre diferente para que cuando desinstale el WhatsApp esta carpeta no se borre. Vamos a ponerle, por ejemplo, con WhatsApp estilo iPhone 2022. Y listo, ahora cuando se desinstale el WhatsApp normal no se va a borrar esta carpeta. Ahora, ¿qué pasa si tienes o tenías el WhatsApp Plus y quieres cambiarte al WhatsApp estilo iPhone? Pues... La copia de seguridad del WhatsApp Plus no se guarda en la carpeta Android. Se va a guardar aquí, en esta carpeta que se llama WhatsApp. Pero no te preocupes que eso no se borrará cuando desinstales el WhatsApp Plus. Y una vez que tenemos la copia de seguridad, ¿qué procede? Y ahora, mi querido ñoñazo, si quieres desinstalar el WhatsApp, no hagas esto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 Y otra desventaja es acerca del cifrado de extremo extremo. Ahora seamos sinceros, si bien es cierto los desarrolladores de WhatsApp estilo iPhone dicen que si viene con cifrado de extremo extremo, esto no lo podemos corroborar. Sin embargo, suponiendo que no tenga cifrado de extremo extremo, te comento que redes sociales como Telegram, como TikTok, como Quake, como mismo Facebook y muchas otras no tienen cifrado de extremo extremo. Y de hecho, en realidad, el cifrado de extremo a extremo solamente te sirve para proteger tu información de personas que están en tu misma red Wi-Fi abierta. Pero seamos realistas, ¿quién hoy en día usa una red Wi-Fi abierta y se conecta para chatear en una red Wi-Fi abierta? Todo el mundo usa sus paquetes de datos o en todo caso el Wi-Fi de tu casa, los cuales son seguros. Es más, deberías aprender